¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes como todos los sábados a las 19 horas, nosotros a nivel nacional con la potente señal de Avia ya la Televisión compartiendo con referentes de la sociedad y en este programa vamos a hablar un poquito de números pero también de la vida detrás de una institución que sin duda hoy en día ha aportado muchísimo al desarrollo del país. Está con nosotros nuestro invitado especial a quien lo vamos a saludar Gary Rodríguez, ¿cómo está Gary? Qué gusto tenerlo en el programa Muchísimas gracias por la invitación, muy honrado Verdaderamente un gran saludo a la audiencia de este programa Querido Gary, yo comentaba al inicio, hace muchos años tuve la oportunidad de, de ir a una invitación de ustedes, del ICSE, del, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, al Norte Integrado, y tú uh -huh. fuiste muy buen anfitrión, <risa> <Qué> <risa> con bueno. todos los periodistas, cuando eran varios medios los que estábamos, y hemos viajado tres días creo que estuvimos por allá, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, claro, este, <risa> nosotros como institución lo que queremos hacer es integrar a, al país y mostrar las cosas buenas que se están haciendo en Santa Cruz, por ejemplo, no solo por la gente oriunda, sino por tantos eh, chuquisaqueños, potosinos, orureños, paseños, cochabambinos, claro. etcétera, que han migrado a Santa Cruz, se han asentado primero en el área del norte integrado, pero también en el área de expansión sí, al este, eh, ¿no? Y, y que están que, trabajando mucho. Y muchísimo. que están trabajando y que entre todos, eh, entre toda esa bolivianidad hemos construido pues, el 76% del volumen de los alimentos que se consumen en el país se está dando en Santa Cruz. Vamos a hablar de aquello y también Así de números, es. pero queremos que usted, nuestra audiencia de referentes, conozca un poquito más quién es el gerente del IPSE, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez. Nacido en Cochabamba, pero se fue muchos años y ahora radica en Santa Cruz de la Sierra. Así es, a los seis años... Eh, nos trasladamos junto con mi mamá, mi papá ya estaba trabajando en Santa Cruz. Yeah. Y junto con mis dos hermanas, mi hermana mayor, Mirta, y mi hermana menor, eh, Susana, junto con mi mamá y mi abuelita, nos fuimos a vivir a Santa Cruz. ¿Cómo y, tomaron esa decisión? Mi papá estaba trabajando en Santa Cruz varios años, entonces no era bueno que estén separados ellos. En, claro. Una vez que se afianzó acá, mi papá, migrante cochabambino, verdad, eh, trabajaba en el área de petrolera, entonces deciden que nos juntemos acá y bueno, efectivamente el año 69 llegamos a Santa Cruz y adoptamos pues eh, eh, a esa región o esa región nos adoptó mejor dicho lindo. y hemos tenido una hermana adicional. Eh, Ana Karina, que curiosamente ella es cruceña, pero ahora vive en La Paz Ah, mira, no, yo soy de Camir y ya 14 años vivo aquí en ah, La Paz pero, así que... Bueno, de eso se trata finalmente, ¿no es cierto? Yo creo que los regionalismos dividen, sí. pero somos bolivianos antes que sí, cruceños ¿no? o paseños, etc. Y toda ciudad tiene también su, su magia y nos recibe a los que somos de, de otra región, ¿no? Así ¿Cómo era una familia de cinco hermanos? Eh, cuatro cuatro no claro eh, tres mujeres y el varón así que <risa> bendito entre todas las mujeres líder, ocho ocho desde niño seguro lo ahí le daban todo el cariño eh, curiosamente no y es algo que en mu por mucho tiempo voy a decir sufrí entre comillas pero ya cuando llegué a ser papá me di cuenta que fue bueno eh, mi padre fue muy severo conmigo extremadamente uh -huh. severo mi papá era militar Hace ah, en mucho tiempo antes de dedicarse... La disciplina fuerte. Durísima. Entonces yo puedo decir verdaderamente que no tuve privilegios, ¿no? Por ser el único varón en casa, pero eso me ayudó a forjarme un carácter y hacer eh, lo que hoy día hago, eh, queriendo devolver un poquito, ¿no? El, el sacrificio de mis padres para haberme educado. ¿Sus papás eran muy católicos? Eh, son católicos, sí. Efectivamente, eh, ellos son creyentes, eh, dependen mucho de, de Dios. Eh, de hecho, nos inculcaron. ¿no? Yo di mi primera comunión a los nueve años. Ah, muy bien. Eh, pero desde ese entonces para adelante, eh, probablemente por esa educación ¿no? fuertemente religiosa, valores, eh, valores. Eh, fui buscando más eh, una cercanía con Dios y bueno, la encontré muy, muy muchos años después. Eh, pero sí, efectivamente, mis papás eh, son católicos. Bueno, ¿y cómo era su infancia, don Gary? Porque ya lo vemos a Gary en los medios de comunicación Hablando de la economía, de los empresarios privados Una persona que, que, que es el puente muchas veces Cuando no hay diálogo entre lo privado y lo, y lo público sí. Ahí está Gary que sale a la palestra Y ya da cierta tranquilidad sí. a ambos sectores ¿Pero cómo era de joven? ¿Rebelde eh, o tranquilo? Yo era, yo era un solitario en realidad eh, Verdaderamente no tuve muchos amigos Y hasta el día de hoy tengo muy pocos buenos amigos, en el buen sentido de la palabra, eh, de niño no tengo muy buenos recuerdos de niño. Sinceramente en mi adolescencia me dediqué a leer muchos libros, a, eh, practiqué mucho el acuarismo, la filatelia. Eh, bueno, traté de, en mi soledad de llenar esos vacíos con actividades pero a solas, ¿no? Ahora, en el devenir del tiempo yo me di cuenta que en realidad lo que tenía era un vacío y estaba buscando llenarlo con algo Y ese algo solamente podía llenarlo Dios eh, Hoy día qué sí lindo. puedo decir que tengo muchos más amigos que antes, aunque reitero, buenos y verdaderos amigos, eh, pocos Pero mi principal amigo es, Dios. es Jesucristo Jesús Así Cristo. es. Qué bien. ¿En qué iglesia usted profesa? Yo eh, me congrego en el Centro Cristiano Evangélico Casa de Oración. Es decir, es evangelista usted. Sí, eh, evangélico. Eh, hace 25 años, el año 97 en agosto, cuando, cuando casi fallecí. Ese fue el momento, el toque en mi vida para rendirle la vida a, a Cristo. Eh, un cúmulo de cosas, ¿no? Exceso de trabajo, pero también una vida no muy disciplinada, porque... Eh, eh, eh, al exceso de horas de trabajo Exceso de horas de diversión Para sacarse el estrés es yeah. Una mala combinación <risa> Y llega un momento en que el cuerpo se resiente Y verdaderamente estuve al borde del colapso O sea, pasé un surmenage Y estuve al borde, Uy. al borde del colapso Y en el último momento de mi vida ahí, Dios. Me agarré de la mano del Señor Y no me arrepiento claro. Desde 25 años que estoy En esta tesitura En esta relación eh, Criatura, primero Hijo, después con Dios y claro. me Ahora va es bien. Ahora tú eres pastor, ¿no? Sí, hace ocho años que fui ungido este, como pastor. Este, en el 2010 sí fui separado como anciano en la congregación, porque claro, si me gustaban leer libros eh, esotéricos, uh -huh. metafísicos, <risas> filosóficos, históricos en mi juventud, cuando me enfrenté por primera vez a la Biblia en el año 97, eh, claro, en 1997, no pude dejar de leerla, claro. ¿no? Y, y leerla, leerla bien, hace, trae un cierto grado de, de sapiencia que, bueno, fue reconocida en la congregación y, y me separaron como anciano. Ah, mira, qué lindo. Eso antes de pastor. Antes de ser pastor, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué dice la gente que va.? Porque como yo digo, ¿no? Tenemos un Gary y eso, y eso es lo más uh -huh. importante de este programa porque intentamos eh, conocer un poquito más a fondo de nuestros entrevistados. Tenemos un Gary Rodríguez eh, que habla de números, pero los fines de semana está hablando de los valores uh -huh. de la familia, de la sociedad y de los problemas que tiene también eh, cada ser humano. Yo creo que todos venimos eh, a esta vida con un propósito, un plan divino. En realidad, eh, tengo una página eh, como pastor donde cada día eh, subo dos versículos o dos reflexiones. Eh, en realidad, mi prédica, más que un fin de semana, eh, me gusta que sea cotidiana. Creo que el pastor, como debe ser con las ovejas, no debe estar dentro de cuatro paredes, sino más bien eh, abrazando a la gente en sus necesidades, en sus preocupaciones en sus vicisitudes cada día ¿verdad? Claro. y eh, más que predicar con eh, un versículo hay que predicar con el ejemplo Claro, sin duda ¿Cuál es la página? Podemos decirla Para que sí. la gente también nos acompañe La, la, la página es Pastor Gary Rodríguez Ah, mira en Facebook. Gary, Pastor Gary Rodríguez en... La estoy buscando en estos momentos Estamos totalmente en vivo Gracias a nuestra audiencia De Avia Yala Televisión Sí, efectivamente aquí está Pastor Gary Rodríguez Pueden seguir ustedes En la página de Facebook Por favor 70 mil seguidores Wow Tiene eh, una gran cantidad de, de, de personas que están siguiendo lo que dice usted, ¿no? Y acompañado de, de la fe de Dios, que es lo más importante. Oscar, a ver, yo quiero dejar en claro una cosa. Dije siempre, una vez y lo repito a lo largo del tiempo, si algo bueno hice en el pasado, si algo bueno dicen que hago hoy día, o lo bueno que haré en el futuro, ha sido, es y va a ser por la gracia de Dios. Siempre. Las chambonadas son mías. <risa> Todo es por la gracia de Dios. Sí, la verdad ¿Ah? que sí. Todo, eh, dice, la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, uh -huh. del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sí. Y él... Nos ha creado con un propósito, de repente no todos lo hemos llegado a descubrir, pero en el momento que lo hacemos y en el momento que confesamos a Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador, lo seguimos como nuestro Señor, dice que adquirimos el Espíritu Santo, el claro. Espíritu de adopción y pasamos a ser hijos, pasamos a ser hijos de Dios. Claro. Y desde ese momento para adelante uno se enamora. Claro. De él, y, ¿Y qué es lo que hace un enamorado? Hablar de su enamorada, verdad Todo la bien. enamorada del enamorado. Entonces no puedo dejar de hablar de él eh, cada día, pero además demostrarlo ojalá en la cotidianidad de mis actos. Sin duda, ¿no? Y ahora, Gary, cuando usted era joven, uh -huh. ¿cómo llega a enamorarse de los números? Um, a ver, mi hermana estudiaba eh, Economía y un día yo fui a, a recogerla en la noche y vi lo que estaba explicando y dije, docente el docente. Eh, yo había estado estudiando antes en México, eso quiero decir, eso me faltó ah, yeah. decir. Estuve estudiando un, un año en México y estaba estudiando ingeniería industrial. <coughs> y volví a Bolivia porque lamentablemente en el año 82 hubo una devaluación acá en el país y también en, cierto. en México. Y era imposible mantener, no habían divisas, etc. Después vino la hiperinflación y la debacle acá, mm -hmm. ¿no es cierto? Entonces... Fui a acompañar a mi, a mi, a mi hermana que estudiaba economía en la universidad y cuando veo y digo, caramba, esto para mí es nuevo y es más fácil que lo que estoy estudiando allá. <risa> Entonces, la verdad de la verdad, entré a la universidad en Santa Cruz solamente para hacer un puente con el convenio Andrés Bello e irme al Brasil. Ah, ya, usted quería irse al Brasil. Esa Pero era a, la idea. A estudiar la carrera que tenía, de ingeniería, Claro, iba, exactamente iba a hacer ese puente. Pero resulta que cuando entré ahí este, conocí a una damisela yeah. y me quedé en Santa Cruz y terminé en Santa Cruz la carrera. ¿Se mi casó esposa, con esa damisela? Sí, Janet Dalia Velasco Medina, mi esposa, con quien tengo dos hijos y ella también es economista al igual que yo. Ah, qué lindo. Así es. Estudiaron juntos entonces. Estudiamos ¿eh? juntos y esa es la razón por la cual cambié la carrera por una parte y por otra, este, me quedé ya a terminarla en Bolivia. ¿Y cómo llega el ICSE? Termino la carrera en el año 86, en noviembre, y estaba en el proceso de hacer la, mm. la tesis, y sale un artículo en, en un periódico, <coughs> en varios de mis, de mis compañeros de curso deciden postularse y decía que una institución nueva necesitaba contratar una, un profesional y mencionaba las áreas de administración, economía, ingeniería, industrial y daba requisitos. Y aquí hay una, hay una anécdota. A ver, a ver, coete por favor. Decía requisitos, ¿no? Entonces, ser egresado, titulado, dice de tal escala administración, economía, ingeniería, industrial, o temas afines. ¿no? Segundo decía, estar eh, dispuesto a viajar, ¿no? disponibilidad para viajar. Otro, capacidad de eh, trabajo en, eh, bajo presión. ¿no? Eh, cuarto, eh, no me acuerdo del cuarto, pero el último decía, buena presencia. Y entonces yo dije, ah, no, no me voy a presentar. ¿Cómo? No me bueno. voy a presentar. Yo. En eso entonces estaba pesando como 50 kilos. No era así, like, Dije, no, no voy a presentar. Y mis amigos me dicen, no, presentate. Yo los miré y dije, bueno, creo que tengo alguna oportunidad. Hice el concurso de mérito. Y eh, mi mamá me dijo también, sí, hijo, presentate. Siempre he hecho caso a mi mamá. Claro. Y fue para bien porque dimos el examen de, de, de, de competencia. Y gracias a Dios, entre 29 postulantes quedaron tres y el directorio fue el que eligió mi perfil. Bueno, al final fue Dios el que abrió ese camino, ¿no? Es, así fue. Claro, a veces Eso fue el año 87. Mi primer día de trabajo fue primero de mayo. ¡Wow! ¡Qué lindo! <ríe> me, me llaman y me dicen como, mañana es feriado. Ha sido elegido, me dice pero como mañana es feriado, entonces, vengase el lunes, ¿no? Haz porque sábado no se trabaja, así fue, Así. <ríe> mi primer día feriado, <ríe> solo que eso pasó hace 35 años. Lo, ahora ya se trabaja 24-7 <ríe> y se tiene un gran equipo sí. de profesionales que lo acompañan a usted y, <ríe> y en estos 35 años que viene trabajando pues me imagino ha tenido luces y sombras en esa sí, institución. Sí, una de las cosas que me preocupaba pero que un buen amigo conocido en el país también fue dignatario de Estado el licenciado Alfonso Kreiler me invitó a una oportunidad para que hagamos una de eh, consultoría internacional y nos piden que entreguemos nuestra hoja de vida. Entonces mi hoja de vida, que decía? Que yo había entrado en el IPSEC en el año 87 como eh, jefe de la unidad de, del departamento de promoción, después fui eh, cambiado al departamento técnico, después ascendí a la gerencia técnica y después a la gerente general y no tenía más currículum, digamos. Fui docente en medio de eso en dos universidades hice seminarios, talleres, etcétera, pero no tenía más currículum. Y yo le digo a él, me da vergüenza presentar esto, y me dice, quédate tranquilo, me dice, así soy en Japón. <risa> Empiezan abajo y llegan hasta Presidente, me dice, esa, me dijo él, en cambio me dijo a mí, a mí me da vergüenza, porque os parezco, me dijo un saltamontes, porque una vez aquí, otro año aquí, otro año acá. Bueno, con eso me alentó y fui para adelante. Sí, este, luces y sombras, verdaderamente momentos difíciles. Eh, a veces la política afecta también. Sí. Nosotros somos una entidad técnica, siempre tratamos de guardar ese cariz, eh, como bien decías, para tratar de intermediar cuando las partes entre los gobernantes y gobernados a veces no se entienden, sí. eh, siempre con equilibrio, con una voz este, mesurada, para que construyamos un mejor país, finalmente sí. de eso se trata. ¿no? Que eso es lo más importante, y la economía es... Muy importante, no solamente la economía, la que tenemos todos los días en el bolsillo, sino la macroeconomía y tener a ustedes como profesionales es algo destacable. Yo lo decía y veía en ese viaje que hicimos la pasión que usted tenía, ¿no? Además de poder explicar y poder que los medios de comunicación podamos adoptar lo que era en ese entonces el, y que se sigue todavía luchando un poquito el tema de los transgénicos, Correct. ustedes explicaban claro. y que la gente debería entender y sobre todo las autoridades de aquel entonces, pero lo hicieron muy muy bien, yo creo que siguen trabajando en varios proyectos como ese. Sí, eh, una de nuestras satisfacciones, por ejemplo, es el tema de biocombustibles. Uh -huh. Y nosotros durante un par de años, 2007-2008, produjimos un estudio, hicimos 14 eh, foros, eh, uno por departamento, uno por ciudad, capital, y cinco foros de validación para entregar un documento de 400 páginas del 2008 donde decíamos que era posible este, romper con ese mito o esa, ese antagonismo entre o biocombustibles o alimentos y nosotros nuestra tesis era más biocombustibles más alimentos Lamentablemente se tardó 10 años para que en el año 2018 el gobierno acepte Y bueno, hoy día estamos produciendo bioetanol y el propio Estado sí. va a entrar a producir eh, biodiesel dentro de poco ¿no? Ahora ese es el fruto, por supuesto, de un trabajo en equipo eh, Hay una cosa que pocas eh, personas conocen, pero este, cerca del 70% del personal en Ipses son mujeres Ah, mira, qué lindo. Hasta hace poquito, las cuatro gerencias de... Ipse estaban ocupadas por mujeres, una renunció porque se fue a administrar una empresa, ahora tenemos un varón, o sea que estamos tratando de hacer de un equilibrio, equilibrar. pero lo que, lo, a dónde quiero llegar, que lo que predicamos tenemos que practicar, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, eh, Ipse es una institución eh, pequeña, relativamente pequeña, pero con un, donde no hay discriminación de género, claro. se le da oportunidades, la gente entra desde abajito, así como yo, y va llegando hasta cargos jerárquicos. Qué bueno. Y este, la gran parte son jóvenes, son jóvenes, ¿no? Porque hacen carrera y después de un buen tiempo de más de 10 años o algo así, van y se colocan en buenas empresas o instituciones. Eso es lo más lindo, ¿no? Porque inclusive. Mmm... Los que en, en mi campo, por ejemplo, la comunicación, los que hemos ido así bien debajito, ya podemos y conocemos uh -huh. todas las áreas. Entonces, cuando claro. ya llegamos a, a tener un cargo que es un poquito más alto, conocemos ya a detalle de esas áreas y eso uh -huh. ayuda muchísimo también a la gente que está empezando a nosotros a seguir ahí arreando un poquito ¿no? así y enseñándoles es. en la medida de lo posible. no Pero yo estaba haciendo cálculos, no soy tan <risa> bueno en los números, querido Gary, pero uh -huh. usted lleva más en Ipses que casado o no sí efectivamente <risa> llevo 31 años de casado felizmente casado con altas y bajas también <risa> y 35 años en la institución qué le dice su esposa porque una cosa es eh, que ambos tengan o compartan la misma profesión pero a veces debes decir ya Gary por favor mm. te vemos todo el día a veces no paras en la casa sí. por estar con con tu empresa con, con la institución que llevas adelante y bueno mi esposa realmente yo la admiro y me saco el sombrero porque ha sabido acompañarme durante todo este tiempo y darme ánimos cuando las cosas no iban bien y también eh, resignar ¿no? gran parte de nuestro tiempo. Finalmente ella incluso eh, tuvo que dejar de trabajar para dedicarse a cuidar a nuestros Chicas, hijos. ¿eh? Claro. Eh, ese fue un trato que hicimos con ella. Eh, entonces yo, por supuesto que les reconozco eso, porque estudiar y ejercer por un poco tiempo y, y luego dedicarse a los niños, a la casa, es un, es un gran mérito. Por eso yo diría que no lo hubiera podido hacer sin su ayuda, definitivamente, no. sin su consejo, sin su tolerancia. ¿Qué se llaman sus hijos? ¿De qué edades son? Cristian Alexis es el mayor, él es administrador de empresas, ah, ha ah, hecho ya una maestría, un MBA, eh, está bien encaminado, ahorita está ya como jefe en una, en una corporación en Santa Cruz. ¡Qué lindo! Eh, ¡Qué orgullo! De... Así es, él tiene 27 años Ay, y eh, Miguel Ángel tiene 26 años. Él se casó en el año 2020. Yeah. Eh, él es egresado eh, de ingeniería de sistemas y, bueno, él es el... Él es el creador de esa página, <risa> hay que decirlo, es ah, mi yeah. community manager, ah, es un capo de las redes, la verdad, lindo, la verdad yeah. es que sí, su esposa es eh, Mariana Elvira, ella estudió ingeniería eh, comercial, y bueno, eh, en familia, gracias a Dios todos profesionales y ejerciendo y... Yendo para adelante, cristianos Qué bueno. todos. Qué bueno, eso es así lo más es. importante. Nos vamos a ir a una pausa comercial, muchos no conocían ese lado religioso de nuestro invitado especial Gary Rodríguez. Vamos a volver con nuestro sector también que es parte de todo nuestro programa de referentes, así que aguárdenos unos segundos que volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes, nosotros felices y contentos como todos los sábados de poder compartir y llegar a través de la señal de Avia Yala Televisión a sus hogares en los nueve departamentos y a nivel internacional a través de nuestras redes sociales en Facebook estamos en Avia Yala Televisión y en nuestra página oficial usted le da aviayala.tv.bo en la pestaña en vivo ahí puede ver no solamente el programa referentes sino toda la programación. La gente que nos está sintonizando a esta hora de la noche en sábado está con nosotros, nuestro invitado especial Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Y ahora sí, querido Gary, tenemos un sector que se llama la tertulia uh -huh. y que el, ponemos la fotografía de nuestro invitado y hacen preguntas, ¿no? Ay, caramba. Y las preguntas, las respuestas que no quieras dar, te tomas un buen sorbito. Pero antes, ¿por qué brindamos, querido Gary? Um, brindemos por la vida, brindemos por nuestra patria, por mejores días para todos los bolivianos en concordia, en unión. En concordia Amén. y en unión. Amén. Así será. Así sea. Qué ricos son los vinos, ¿no? Y estos son vinos de productores bolivianos. Qué bueno, deberíamos consumir lo nuestro, ¿no? Y lo dice aquí, Así es. obviamente, la forma de hacer patria es apoyar a nuestros productores. Sí. ¿Sabe qué? Usted diré tú sí, o vos, sí, sí. ¿has estado en Santa Cruz y has visto el sacrificio de los productores, no? Esto es fruto de desvelos, esto es fruto de madrugadas, de combatir a los bichos, ¿no es cierto? De combatir el contrabando. Sí. ¿Por qué no podemos nosotros optar por lo nuestro, preferir lo nuestro? Cuando apoyamos lo nuestro vamos a eh, tener un mejor país. Sin duda, ese Así es, es. El, mejor, el mejor mensaje y la recomendación, que nosotros los bolivianos apoyemos productos bolivianos y que muchos son de calidad, hay varios Definitivamente. que tienen premios, igual que las industrias internacionales. internacionalmente se destacan en otros países. ¿no? Así mismo. Querido Gary, Natalia Bustios dice... Un abrazo para Gary Rodríguez, el hombre de los números Bueno, así que Natalia de Santa Cruz, le mandamos un abrazo Gracias, nuestra sintonía ya eh, Igual, nosotros estamos muy contentos de llegar a través de nuestra señal de Avia Ya la televisión, dice la pregunta ¿Qué opinas de la igualdad Gary? La palabra de Dios dice que todos somos iguales Ante el Señor, que no deben haber acepciones ¿no? Y bueno, también ante la ley ¿no? Deberíamos ser Tratados como iguales porque nadie debería enseñorearse de otra persona. Sin duda. Raquel Amado, desde Cochabamba, mandó un saludo al programa. Gracias a Cochabamba también, que llegamos con nuestra sintonía de Avia ya la televisión. Dice. Gary, un abrazo. ¿Alguna vez rechazó a una persona por su forma de pensar? A sincero, ver, a ver. Que sinceramente, que sincero, estamos, estamos tertuleando. <risa> claro. <risa> Yo soy tolerante con las personas. Pero también hay un, hay un poema que se llama Desiderata. Ya. Y una parte de Desiderata dice que nosotros tenemos que escuchar a todos. Dice, escucha incluso al torpe, ignorante. Dice, también ellos tienen su propia historia. Pero también en esa, uh -huh. en esa reflexión de Desiderata dice, esquiva a las personas ruidosas y agresivas porque son un fastidio para el espíritu. ¿No? Entonces, más que por la diferencia, trato de apartarme de las personas eh, con las cuales he insistido hasta el extremo para poder llegar a un punto de coincidencia y criterio. ¿no? Esa sería mi respuesta. Eso creo que lo aplica. Si te lo voy a decir de manera uh -huh. personal, uh -huh. el año 2019 y sobre todo el año 2020, que estaba, teníamos un país absolutamente polarizado, sí. yo te veía en los medios de comunicación y pues veía... Que tú intentabas hacer uh -huh. aquello, ¿no? O sea, con los números reales, uh -huh. pero también era como que dabas eso, ¿no? De, de uh -huh. gente que cualquier cosa decía, no, es que la economía está mal porque eh, tal gobierno o, o nos dejaron así uh -huh. o ahora estamos mal, no sé. O bien, las opiniones y tú como profesional intentabas también todos esos valores que tienes, los... los, los los traspasas a, a, a, tu, a tu vida diaria y era, en el ámbito profesional. Sin, sin ser cristiano todavía, eh, estando en la universidad, y aquí quiero hacerle un mérito y un reconocimiento un gran profesional, al licenciado Miguel Rojas Velasco, él eh, era nuestro catedrático en política agropecuaria, y en una charla así tipo tertulia también, él nos dio un consejo y dijo, ustedes estudien para servir al país. ¿No? y no para ser mercenarios del conocimiento. Me, me golpeó tanto aquello porque dije, ¿cómo uno puede ser un mercenario del conocimiento? Bueno, es un mercenario del conocimiento, es aquel que piensa en sí mismo antes que el resto. Y en realidad, uh -huh. eh, bueno, la Biblia también nos dice, pues nosotros tenemos que pensar antes en el resto, antes que nosotros mismos, porque de eso uh -huh. se trata. El amor consiste en dar más que en recibir. Sin duda. Valeria Villazón, desde Cochabamba igual, pregunta lo siguiente. Dice: Tener seguidores en red siempre genera entre buenos y malos comentarios. ¿Cómo manejas la crítica? Eh, con tolerancia. Eh, ¿Hay, hay, hay gente que inscribe. Tremenda, tremenda, tremenda. Gary ¿no? se vendió al gobierno. Gary no sí, dice esto. Sí. O Gary no apoya a nosotros los empresarios. Debe haber todavía ahí. Tire y afloje. Más de uno dice. Esto, y más de uno dice lo contrario de esto, y yo estoy en la mitad, pero bueno, tantos años ya uno aprende a ser tolerante, a, a, a ser respetuoso. En el caso, por ejemplo, incluso de la página de Pastor, me dicen de todo, ¿no? Porque hay pastores y pastores. Entonces, yo explico en primera instancia, pero si esa persona no acepta la explicación, y le pongo distancia, porque no, no, no, no estoy yo llamado a contender, yo estoy llamado a construir, no a destruir a personas, ¿no? Naira Copa de la Paz dice, a propósito de este tema, voy a saltar la siguiente pregunta, uh -huh. preguntaba, muchas veces los cristianos se jactan por tener varias cosas, ¿tú generas dinero de la religión? Nunca he recibido dinero, primero, a ver, en la congregación donde estoy somos más de 200 pastores ¿Ya? O sea, ¿De qué vive la congregación? De ofrendas, de diezmos, ¿no? pero nosotros, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en el Ministerio de la Familia, o cuando yo he sido misionero, por ejemplo, he sido misionero yendo al campo por siete años con mis propios recursos. Claro. No, no es jactarme, pero para que sepa lo que es un cristiano verdadero, el cristiano verdadero no toma recursos para sí, sino que prodiga sus propios recursos. Ahora yo vivo de mi trabajo en la institución donde desempeño mis eh, funciones. He hecho también trabajos particulares, he sido docente, etcétera, Pero como pastor no he recibido un peso de mi congregación y no recibo un peso. ¿Garriere se enamoradizo? He sido muy enamoradizo, pero ya no me enamoro más porque amo a mi esposa. <risa> pero no continúas. Se sigue regando la plantita del amor con ah, la esposa. Ah, con ella, por con supuesto. Janet pero Dalia. enamoradizo no, no. puede querer decir que uno se enamora de todo. <risa> ah, todos. <no, no. risa> sí, ¿qué has hecho para enamorar a, a, a Janet? Eh, le escribía poemas y le cantaba canciones. Ah, mira. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes tocar guitarra? Sí, sí, sí. mi hijo Cristian me superó con creces Él es ya ah, un artista consumado sí. no. Pero yo sí, este, tocaba la guitarra, baladas ah, sí. Y le, le llevaba este, serenata Ah, qué lindo ¿no? sí. Y eso a ella le gustaba, esos detalles Y sobre todo poemas que le escribía no. O sea, no solamente bueno para los números, Gary Sino también <ríe> para la literatura Qué bien Cuando se hizo la batería de opciones profesionales en el colegio Yo estudié en el colegio alemán, en Santa Cruz sí, ¿eh? Hice el kinder en el colegio alemán en Cochabamba y de ahí entré primero hasta bachillerato en el colegio alemán mm -hmm. en Santa Cruz. Y por primera vez el colegio contrató a una psicóloga española para hacer eh, una, eh, un test vocacionales por tres días. Y después de los tres días nos entregaron el resultado, nuevos bueno, cinco días. Y yo me quedé espantado porque mi primera opción de profesión decía que yo podía estudiar eh, para ser jefe de prensa. Ah, mira la segunda decía revisor literario ah. la tercera decía actor teatral la cuarta decía traductor de idioma y la quinta decía puede estudiar cualquier cosa así que quedé más confundido que antes sinceramente claro. no sabía lo que quería estudiar Oye, pero bien. entonces de todo un poco y Con razón domina los medios de comunicación muy bien gary tengo una anécdota ahí. Yo podía haber dado mi sueldo entero para no salir en los medios de prensa, era bien tímido, era un solitario, no te olvides claro. No tenía mi autoestima desarrollada y no es que la tenga hoy día, sino que hoy día no confío en mí, confío en Dios Cuando mi gerente en ese entonces, el licenciado Francisco Javier III Suárez, eh, me decía, venga, va a venir conmigo a la prensa Yo no quería, claro. huía a las multitudes pero me sentaba yo al lado de él, él hablaba y yo parecía el florero ahí. ¿no? Pero <risa> él, él me fue enseñando ¿no? claro. a hacer perder el miedo. Claro, hemos pasado por pánico escénico como todos, pero al final fue mi trabajo, lo tenía que hacer. Me encanta comunicar. Claro. La verdad, me di cuenta en el tiempo sí. que sí me encanta comunicar, me encanta escribir y bueno. Claro. Estoy no, en un lugar y, que y y me permite Y hacer ahora eso. aparece la fotografía de Gary, la imagen en, en portada de los periódicos a nivel nacional. No, okay. <risa> Salud. Muchas gracias. Querido Dari, por todo lo que has hecho, por las letras, por todo. Tengo una pregunta, mira, justo la gente está muy atenta. Nos dice, Gaby Ayala, desde la Ciudad del Alto, dice, como cristiano, ¿qué opinas o qué opinión tienes sobre el grupo LGBTI+. A ver, yo no es lo que opine. Yo lo, tengo que referirme a lo que opina la palabra de Dios. ¿no? Uh -huh. Todos tomamos... Eh, opciones, tomamos decisiones, la palabra del Señor dice lo que es bueno y lo que es malo en función de eh, una doctrina. Yo no juzgo, pero sí oriento. Eh, yo lo que le puedo decir a esa persona es que hay un ser divino que la creó y que le está esperando con los brazos abiertos para que llegue a ser un hijo o una hija de Dios. Para eso... Eh, hay que aceptar a Jesucristo, dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y cuando uno verdaderamente siente eso en su corazón y hace este acto de fe, Pero podrá si darse es... cuenta, podrá darse cuenta si estaba en un error o no. Uh -huh. Habíamos dicho al principio de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y todos somos iguales ante Dios como criaturas. Pero, Pero cuando dice criaturas es hombre y mujer... Claro, no, criatura, Ajá. creación de Dios, la diferencia se da cuando uno pasa a ser hijo de Dios, cuando pasa a ser uno hijo de Dios, cuando cumple con creer en Jesucristo, aceptarlo en su corazón y confesarlo claro. como su Señor y seguir sus mandamientos, Jesucristo dijo que nosotros vamos a ser amigos de él si es que cumplimos con sus mandamientos Camila Egues, te mando un abrazo, dice que gusto verlo al señor Gary en la televisión, y pregunta lo siguiente, ¿has hablado alguna vez contigo mismo? Muchísimas veces he llorado conmigo mismo. O sea, no es nada grato eh, no tener amistades, eh, en su momento incluso, te digo, mi, mi papá era muy férreo, eh, mi mamá en, en sus cosas, eh, y claro, con quién queda hablar con uno mismo y llorar con uno mismo. Pero lo más lindo de todo es que desde el año 97 ya no hablo conmigo mismo. Hablo con alguien que está dentro de mí. Y ese alguien es Dios. el Espíritu Santo, es Jesucristo, es el Padre. Qué lindo. <risa> salud, querido. Gracias, David. salud. Qué gusto compartir contigo. Gracias. No solamente vino nacional. Sí, sí, vino nacional. <risa> Miren, el gerente general de del IPSE, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, un experto en letras. Además, enamoradizo en su época que escribía poemas a su esposa, Janet Dalia Velasco, a quien le mandamos un abrazo y un saludo, que debe estar viendo el programa. Nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver vamos a continuar con el programa. Qué rápido pasa el tiempo, ya casi en la recta final. Aguárdenos, que volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes, como todos los sábados por la noche Nosotros felices y contentos de llegar Hasta sus hogares, y le hacemos La invitación, nos puede acompañar también En la plataforma de Avia Yala TV en Facebook, y nuestra página Oficial www.aviayala.tv.bo Le pica Al botoncito en vivo, y ahí puede ver No solamente nuestro programa, sino también Toda la programación del canal Gracias a la gente que nos sigue escribiendo A las redes sociales, he tenido muchas féminas Querido Gary, hoy que te han mandado saludos abrazos y productora inclusive hasta piropos te estaban dando, no, querido Gary. Así que que no se enoje la señora Yaler, pero decía, un abrazo, yo lo conozco, qué lindo verlo en la tele. Lindo, otras dicen gracias. que solo lo ve en la tele. Ajá. Me parece un hombre, un caballero, ¿no? Buenos bueno, mensajes tenemos gracias, por ahí. ¿no? Gracias. Querido Gary, vamos a entrar en este sector que se llama Bitácora y te voy a pedir que prestes atención a la pantalla porque vamos uh -huh. a ver unas imágenes y nos vas a ir comentando un poquito de qué se trata para que nuestra audiencia también pueda conocer. A ver, vamos, esta fotografía, mm. wow, ¿de qué? Blanco y negro, ¿de qué año? Esa debe ser de los años, es en los años 70, evidentemente 73, Del 74. Del colegio alemán. colegio alemán y yo estoy a la derecha abajo. Exactamente. El... <risa> melenita Sí, sí, o sea, mira, bien moderno para la época. Sí, re sí, sí, sí, sí. ¿Qué Así música que me gustaba escuchar, Gary? Cat Stevens. Ah, mira. Aprendí inglés con él. Eh, realmente aprendí mucho de su filosofía, de su forma de, de expresar las cosas, de ver la vida. Eh, un soñador, un baladista increíble. ¿Compartes con alguno de tus compañeros? Sí, de... Tenemos un grupo de WhatsApp. Yeah. Eh, la mayor de la parte promoción. de ellos están, ¿no? O sea, hemos tenido una, una promoción numerosa. ¿Hablas alemán? Eh, sí, sí <risa> también. Colegio. 54 personas salimos, eh, fue la promoción récord. Sí. ¿Ah? Eh, se dice que fue la mejor promoción de la historia, el colegio yeah. nos exigieron muchísimo y tenemos una, un grupo de y WhatsApp no de a tener, promoción ¿no? 80 sí nos ¿Y juntamos viajaste a Alemania, de intercambio? no fui pero mis dos hijos sí no fui ah, no fui de intercambio igual te cuento que fui ah, de intercambio qué Alemania una ¿no? linda experiencia claro ¿no? y es más igual con los compañeros viajé de a Alemania conocí <risa> Alemania eh, cuando mi, mi, mi hermanita Ana Karina estaba de estaba de intercambio en Alemania ah, yeah. eh, en el año 91 que yo me casé entonces eh, ella estaba de intercambio <risa> Ajá. y resulta que con ese motivo fuimos allá porque le había prometido que no me iba a casar mientras ella no vuelva. <risa> y, ah, y nos casamos. Entonces fuimos y le aparecimos ahí en Alemania. De esa manera conocemos. <risa> qué lindo. A ver la siguiente imagen, por favor. ¡Oh! <risa> qué fachero, Gary, como dicen las chicas acá en, en las redes sociales. Bueno, nueve años. Ese fue el día de mi primera comunión. Mira. Sí, tenía nueve años ahí. Pero era. ¿Cómo haces esa transición? No? Porque, claro, tus papis católicos, uh -huh. tú has hecho gran parte de todos los sacramentos de la iglesia sí, católica. Sí, sí, sí. Me casé por iglesia católica, pero hice mi confirmación de votos en la iglesia evangélica en el año 2012. 2012. Sí. ¿Qué le dices a este niño ahora? Ay, espero no haberte defraudado. <risa> yo creo que no. Los que te conocemos, yo creo que no. Ese niño sufría ya a esa edad. Tenía muchas dudas, muchísimas dudas. Y yo hubiera querido que ese niño pensara como pienso yo hoy día. Que tuviera el conocimiento y la experiencia, sobre todo, espiritual que tengo hoy día. Pero todo eso te lleva a lo que eres ahora. Claro, ¿no? Porque si es fuera todavía otra cosa, sí, tal sí. vez... Si no hubiera habido esa como... necesidad, no lo hubiera descubierto. No, a veces pasa, así ¿no? ¿no? Todo pasa por algo, decía mi abuelita. Es ¿no? cierto. Entonces, es verdad. Y es así. A ver. Ah. Uy, ahí estás con tus dos hijos, con Cristian Alexis y con Miguel Ángel. Ángel. Así es, Cristian Alexis es el de la izquierda, lo estoy agarrando uh -huh. yo. Y mi esposa Janet eh, está agarrando a Miguel Ángel. Ah, ahí están de más o familia. menos, están de un año. Se llevan con un añito apenas, un añito y 22 días. Casi gemelos, mellizos. Sí, ¿eh? ¿no? Parecidos, sí. ¿no? Bien. Yeah. Mirá, ¿qué dice Janet Dalia? Mira, cuando nos casamos, eh, enamoramos nosotros siete años, siete años enamoramos, y cuando nos casamos no teníamos proyectos de hacer familia. Yeah. Ella tenía que tener un hospital para animalitos, quería recoger animalitos de ah, la yeah. calle, Perrito es una querendona de los de los perritos, sí. y yo tenía mi proyecto de recoger gente de la calle, claro, tú eras más de esa y onda, así era. es, pero no éramos cristianos, claro, mira, resulta que estuvimos casados y tres años estuvimos sin niños, hasta que de golpe y porrazo, nos nace eh, Cristian Alexis el 3 de agosto del año 94, mira. y Miguel Ángel viene el 25 de agosto del 95, ah, mira, después de 90 días embarazó, así de que, bien. Dice pues la palabra, ¿no? Que los niños, dice, los hijos son heredad de Dios. Son herencia de Jehová, son los hijos, dice, y cosa de estima el fruto del vientre. Me surge una pregunta, ¿eh? uh -huh. no quiero ser polémico, ¿no? Ajá. Porque a mis entrevistados los, siempre <risa> los hago sentir muy bien. Ajá. Bajo ese criterio, entonces tú rechazas el aborto. Por supuesto, claro que sí. Porque si dice que este es un regalo de Dios, yo no lo puedo rechazar. Pero además dice que es cosa de estima El fruto del vientre El fruto del vientre es vida Nosotros claro. eh, predicamos la vida ¿no? Jesucristo es vida Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces no, no estoy de acuerdo Con el aborto En esta familia eh, ¿Descuidaste En alguna época sí. por tu trabajo? Sí, sí, sí, sí Lo reconozco y le he pedido perdón a mi esposa Les he pedido uh -huh. perdón a mis hijos Pero ellos sabían de que lo estaba haciendo porque por su bien, porque Ajá. verdaderamente estaba esperando que ellos tengan una mejor calidad de vida que la que yo tuve cuando niño Y ahora ellos felices, orgullosos de tus hijos, profesionales, oh, sí, ya con sí, familia, sí, qué lindo, sí, ¿no? Así es. A ver, vamos a ver la siguiente imagen, por favor, en nuestro sector de Bitácora. Ay, mis papás. Tus papis? <ríe> mis papás, mi papá Héctor. Te eh, pareces a tu mami. Sí, que, Creo que sí. Y que mi es mamá, bien. Emma, sí. Mi ambos viven, gracias a Dios ¿Qué? Sí, mi mamá está con 86 años ¿ah? Y Miendo. mi papá eh, Con una edad casi similar ¿no? ¿Cómo se conocieron ambos? Los papis? En Cochabamba mi, mi mamá es de Potosí Y había migrado a, a Cochabamba Y mi papá Es de Cochabamba eh, Sé que le costó conquistarla A mi mamá y mi, mi papá era militar, o sea que claro. no había mucho apegue a eso, pero bueno, fue pertinaz y persistente. Y al final, bueno, claro, ya, familia, ya, ya ahí está el fruto. El fruto, no, Así a ver, es. vamos a la siguiente imagen. Qué linda fotografía la de los papás. Oh, ah, mirá <risa> esa sonrisa. <risa> ese es el día de nuestra boda, sí, fue el 8 de febrero de 1991 ahí está Janet, ¿no? para que vean que no exagero cuando digo que claro, entregó su... <ríe> A lo mejor decir, sí, claro, ¿no? lo mejor decir oírase oh, sí. oh, sí, eso, sí. cariñoso ¿no? ¿Quién? Me encanta este programa y lo vamos a grabar y lo vamos a publicar <risa> en las redes porque Gracias. vemos un Gary, un Gracias. Gary totalmente diferente, ¿no? Que habla, que da datos, <risa> cifras, y aquí vemos un Gary enamorado. Un... Claro, como toda persona, ¿no? A veces en el trabajo nosotros somos una cosa o la gente se hace una idea mm -hmm. de algo, pero en la familia, como sí, cualquier otro, casi ¿no? Mismo, ¿no? Normal. Así es, ¿Qué le dices así. a Janet más allá de lo, lo bonito? Me imagino que vas a tener lindos recuerdos, una anécdota así que te acuerdes de. Con Janet. Eh, no le va a gustar lo que voy a decir, pero... A ver, a ver. Yo me recuerdo el primer día que la conocí. No, era una clase en la Universidad de Geografía Económica yeah. y ella estaba sentada al fondo. Y claro, como yo era enamoradizo, como tú dices, claro. yo miré a una muchachita ya, cabello bien cortito, flaquita, y me acuerdo, estaba con un pantalón blanco, una polera... Eh, rosada, blanco y verde. ¿Te acuerdas? Todo me acuerdo, Qué ¿no? Lindo. Y unos zapatos eran negritos. Y, y yo me hago la burla de ella, porque le digo, ¿no? Cuando te vi, dije, a esa flaquita yo la voy a hacer engordar. <risa> <risa> Así fue la primera. ¡Venga adelante! le dije. Y ella me dijo, venga adelante, pase adelante. Yo me sentaba siempre en la primera fila en la universidad y no quiso pasar. Entonces eso dije, ah no, esto no puede ser, no me puede decir que no, no claro, ay, ahí, ay. Vamos a lucharla, vamos con la siguiente imagen por favor Vamos a ver eso. Ah, A ver. Ipse. ese era el IPSE en el año 1987 Ajá. Bueno yo soy el de la derecha otra vez allá abajo Ahí los voy a nombrar por favor, sí, Diana Bendek, Diana Bendek la señora de la izquierda, allá a la izquierda No sé si te acuerdas de Willy Bendek. Yeah. El corredor, el gran corredor ah, que claro, tuvimos, claro, su en hermana, Santa Cruz. su claro. hermana, el eh, licenciado Francisco Tercero Suárez, diplomático. Eh, el Él su era tu jefe en aquel general, entonces. Sí, claro. Roxana Barrón, estaba en la, en la parte de promoción, la secretaria Patricia Gutiérrez. Abajo, a la izquierda, eh, Carlos Roca eh, Leigue, que fue, vino a ser el segundo gerente del IPSE. ¿no? Después está Pedro Padilla, nuestro mensajero, y yo estaba... Ahí, como jefe de la, del departamento técnico, y Carlos Roca era jefe del departamento de promoción. Así era Elipse en el año 87. Después, ya en el tiempo cuando fue agarrando cuerpo, Carlos llegó a ser eh, gerente general y yo lo sucedí a él. Soy el tercer ah, gerente de la institución en la historia, de 36 años de Elipse. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Ahora, ¿cuánta gente trabaja en el Somos 24 personas. Cuatro wow. acá en, en La Paz. Tenemos nuestra oficina en La Paz y 20 en Santa Cruz. Bueno, Esta esa imagen es, dice sí, mucho. Sí, sí, sí. Esa es una imagen de, de postración, de reconocimiento de lo que somos. ¿no? Claro. Somos nada ante el universo y ante la grandeza de Dios. Y le reconocemos a Él toda la gloria, toda la honra. Y cuando hay una necesidad, no hay... Uh -huh. mejor forma de llegar al Padre que postrarse de esa forma, postrarse uh -huh. de esa manera y hablar en, en directo con, con Dios por medio de su Espíritu Santo. Uh -huh. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas imágenes! no. Cari, eh, yo muy feliz de que tú te hayas abierto un poquito más con nuestro programa, conmigo. Ah, pues. Te decía que cuando yo te conocí fue algo muy interesante por el trabajo, yo veía la pasión. Yeah. Yo creo que eso hace éxito también de las instituciones. Cuando las personas le ponen ese cariño, ese empeño, y, y no solamente, como tú decías, tu profesión, eh, uh -huh. tú, tú has estado trabajando en todos los aspectos, ¿no? Me decías, no solamente números, sino poesía. Uh -huh. En el ámbito de la música, ya que me hablabas de uh -huh. aquello, si tuvieras una canción que, que describa tu vida, ¿cuál sería? ¡Wow! Que describa mi vida. ¿O alguna que se asemeje a lo que tú has hecho todo este tiempo. ¿Qué nombre le pondrías a la canción de tu vida? A ver, te la pongo eh, por ahí. Bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto de Violeta Parra, ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. Soy un agradecido a la vida y una vez más diré, para no hablar en abstracto, Jesucristo es vida, gracias a Dios que me ha dado tanto. Bueno. Más de lo que esperé. Sin duda. Más ¿no? de lo que esperé. Ahora, en el ámbito, ya casi para cerrar, has escrito... Eres columnista de varios periódicos a nivel nacional, estabas en La Razón, ahora te leo también en El Deber muy sí. seguido, ¿no? Así es, eh, doy gracias verdaderamente a La Razón que por cinco años uh -huh. me tuvo como su columnista quincenal entre el año eh, 2007 y 2012. Desde el 2012 de finales estoy con El Deber como columnista semanal. sí Y gracias a Dios, periódicos como El Diario, Los Tiempos, El Correo del Sur, El Potosí, y Bolivia, etcétera, cerca sí. de 20 medios. Eh, divulgan mis columnas y realmente me agrada y soy un agradecido por ello porque me permite comunicarme con la sociedad y sobre todo eh, decir tanto de mis esperanzas para con mi país como también de mis preocupaciones y las posibles soluciones. Estaba viendo la última columna del deber, una devaluación no siempre es buena. ¿no? Así es, columna. claro, porque tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de la, de la economía no, así como hay médicos que dicen Vamos directo a la, a la operación y a charquear También hay economistas que dicen ah, Hay que devaluar, pero no siempre no sé, bueno sí. Hay que pensar en la gente, hay que ver los momentos exactos Y mis columnas siempre han tratado de ser orientadoras sí, ¿no? sí. Bueno, ¿qué proyectos tiene Ipses? Eh, bueno, nosotros quisiéramos pues, que nuestro país florezca ¿no? Como un país un gran eh, país eh, agroexportador eh, estamos promoviendo la biotecnología, así como el caso de los biocombustibles que ya le empiezan a hacer tanto bien sustituyendo gasolina con bioetanol, eh, próximamente biodiesel para sustituir el diésel fósil. Eh, la biotecnología ahora o nunca nos puede permitir aprovechar esa gran necesidad de alimentos que tenemos en, en el mundo. Soñamos con hacer de la hidrovía eh, Paraguay-Paraná un corredor fluvial sí. de un corredor fluvial de integración junto con Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Hemos hablado con la Cancillería de ese proyecto. Por supuesto, soñamos también y alentamos los corredores interoceánicos, ¿no? para tanto por vía ferroviaria como por vía eh, carretera, que nos lleve a hacer ese país no solo de contacto, sino país de distribución de cargas, de personas, un país es prestador de servicios. Bueno... Eh, Queremos, como dice nuestro eslogan en nuestro estatuto, ¿no? eh, apoyar toda actividad, sea productiva, comercial o de servicios, que sea económicamente viable, pero al mismo tiempo ambientalmente sostenible claro. y socialmente responsable. Porque finalmente nuestro trabajo debe ser para que la, eh, la vida de las personas, la calidad de vida de las personas mejore. Hay un modelo... Que el gobierno lo destaca, que es el modelo económico. Este, Tú como experto, ¿cómo, cómo, ¿qué evaluación le das? ¿Cómo lo ves? ¿Hay Mira, tranquilidad para el país? Para mi audiencia, por ejemplo, sí. de ahora en adelante, ¿vamos a tener estabilidad Mira, económica? Tenemos una inflación de 1.2% hasta el mes de junio. Es la menor inflación en, todos, en toda Latinoamérica. y Yo diría que eh, en Bolivia debe ser uno de los países que da, está destacando a nivel mundial por la baja inflación. Argentina está con una inflación del 29%. Venezuela con 28% Ar, eh, Estados Unidos está con su peor inflación en 40 años sí. Claro, como bien decía el ministro Marcelo Montenegro Son buenas noticias el ministro de Economía y Finanzas Públicas sí. Pero tenemos que preocuparnos cómo darle estabilidad a esto en, en el tiempo Y para eso nosotros creemos que tenemos que trabajar sector público, sector privado eh, Tenemos que estar tranquilos eh, mientras tengamos la capacidad de exportar más, la buena noticia es que el primer, eh, eh, los primeros cinco meses del año ya hemos generado sí. un superávit de mil millones de dólares, el, todo el año pasado fue 1.500, ahora en cinco meses mil millones, pero creemos que podemos hacer mucho más en base a las exportaciones no tradicionales. Hay muy buenas noticias, nos está yendo bien el comercio exterior tenemos que ser muy cuidadosos, el modelo del gobierno ha incidido, insistido mucho en la parte eh, de la política social, ha habido un avance tremendo, la eh, pobreza extrema, la pobreza moderada ha caído a menos de la mitad, no tenemos que retroceder, tenemos que acelerar eso, y para ello quisiéramos que eh, sumado a este modelo, también un modelo que tenemos en Santa Cruz, el modelo de desarrollo cruceño, que está basado, digamos, principalmente en la agropecuaria, la agroindustria, te lo dejo para que lo puedas Muchas leer. Muchas gracias, <risa> querido. ¿Ya? Mari. Eh, Podamos contagiar esto al resto de Bolivia para que tengamos una Bolivia eh, digna y soberana, pero ¿cómo, eh, Oscar? Una Bolivia digna y soberana con una Bolivia productiva y exportadora. Sin ¿No? duda. Mucha gente ha migrado a Santa Cruz y sigue migrando buscando oportunidades. Esas oportunidades las tenemos que generar en, en, en todos los departamentos. Te agradezco, querido Gary, lo voy a leer y sin duda lo vamos a compartir en otra próxima entrevista para Con que podamos eh, también tener esos criterios. Claro que sí. Gracias de corazón y qué gusto haberte entrevistado aquí en el programa. El gusto es mío y este regalo es especial, Uy, lo abres en tu casa. Ah, ya, Estoy seguro bien. que cuando lo leas no vas a poder parar de leerlo. Desde la primera vez, como ocurrió conmigo. Me imagino que es. Pero, <risa> es el manual de vida. <risa> Creo que es el mejor regalo que me han dado en toda Perfecto. la vida. Gracias, Gary. Qué gusto. Hemos estado con el economista, magíster en Comercio Internacional y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez. Buenas noches, si Dios lo permite. El próximo sábado estaremos nuevamente con un referente de la sociedad. Adiós, Bolivia.